Muy buenas, pues nada, eh, bienvenidos a esta segunda tanda donde ya empezamos con, con los talleres del día de hoy Hoy tenemos aquí a nuestro compañero Mariano, que es el que va a inaugurar eh, la sala de taller 1 Y bueno, Mariano... Está feo decirlo, pero es una leyenda de WordPress y aquí en la Comunidad de España es una persona que queremos muchísimo y nos va a impartir una formación muy, muy, muy interesante. Y bueno, la verdad es que pocas poca presentaciones tengo que hacerle yo a este, a este monstruo. Así que nada, os doy paso con él y, y que comience el taller. De de 2005, Está muy interesante. Está muy interesante. <coughs> no, bienvenido Está muy interesante. al taller, el taller es bueno de las Happier de al lado. Si queréis, en cualquier momento <tose> podéis cambiar de sala sin problema, yo <risa> no me enfado ni pasa nada. No. Yo soy, soy, Mariano, soy Mariano Pérez, estoy en WordPress desde hace un montón de tiempo, desde 2005. Soy Deputy de la comunidad mundial así de Wordpress, que significa que apruebo las mitad y las WordCamp, y los mentorizo y les digo lo que tienen que hacer y ese tipo de cosas. Y tengo una consultora informática en, en Sevilla, pero con, somos trianeros, así que todo todo nuestra web pone abajo hecho en triana, aunque no estemos en triana. Y tengo también un podcast con otra leyenda del podcasting en español que se llama Miguel Terrón, que podéis escuchar, que se llama Potencia Pro. Ayer que algún oyente de, de Potencia Pro que nos escucha todas las semanas. So, hacemos un podcast de Wordpress toda la semana que os recomiendo. Si buscáis Potencia en Google, os saldrá una potencia de la bicicleta. Tenéis que poner Potencia Pro. <risa> que es. ¿Cómo se hace el Y es un podcast súper divertido. Y no es, que, no es que lo haga yo, pero es por, por Miguel Argelterron, que es el bueno, que es súper chulo. el mejor podcast de Wordpress en español, mejor que el de Heigen Megalmar y que todos los demás que hay. Voto por él. <risa> Y entonces vamos a empezar con este interesante taller que se llama cómo hacer aplicaciones CRUD con WordPress. ¿Alguien no sabe lo que es una aplicación CRUD? Entonces vamos a explicar. Vamos a empezar por eso. Se sí, intuye. Una aplicación CRUD es muy es típico en informática porque la, la gracia de este taller es hacer esto, que había que ser ingeniero informático, haber hecho un FP o ser informático para hacer este tipo de aplicaciones, pero ahora gracias a WordPress la podemos hacer sin ser tan informático. Una aplicación CRUD, por supuesto son una sigla que escribo, viene del inglés, que son aplicaciones que lo que hacen es, la C es CREATE. <risa> ¡Qué práctica la pantalla. Es? Que siempre he querido dibujar en una televisión. Te ahorro Créate, o sea, que puede dar, de adaptar datos. O tú tienes unos datos, el nombre, apellido, lo típico es nombre, apellido, eh, tengo perro, bien. Créate, crea los datos y los guarda en una base de datos. Y después, que has creado los datos? Y la guarda en la base de datos, ¿qué puedes hacer con eso? Leerlo. Leerlo, que típicamente es, que veremos ahora cómo se hace, mostrarlo en una pantalla, en una, en una aplicación de usuario, de móvil, de una web o lo que sea, saca los datos, consulta la base de datos y que salga. Y después, una vez que la has, creado, has creado el dato, la has guardado la base de datos, ¿qué puedes hacer también? U, U-date, o sea, actualizar el dato. Tú has, tú has, has rellenado... Te has hecho socio del Betty, pero ahora estás cabreado y te vas a de Sevilla, pues cambias tus datos y te y pones, ahora soy sevillista, o soy de Cádiz. Udate. Y después, ¿qué pasa cuando ya te cabrea con el Cádiz y quieres, ya ha creado el dato, lo has leído, lo has actualizado? Delete. Borra. Entonces, esto es lo típico que se hace con las aplicaciones. Esto es una aplicación de base de datos, típica. O sea, que tú puedes crear, actualizarlo, mm. eso, pues, esa es la cosa. ¿Cómo, hace, ¿Cómo se puede hacer en WordPress sin ser informático? Crear, meter unos datos, crearlos, actualizarlos, borrarlos y todas esas cosas. Sin programar, porque esta es la, la gracia. porque Programar sabemos todo y sabemos todos hacerlo perfectamente. La gracia es hacerlo sin programar. ¿Cómo sería esto en WordPress? Normalmente, sin sin hacer lo que vamos a ver hoy. ¿Alguna idea? Si yo digo que vamos a hacer una aplicación para, por ejemplo, darme de alta en el Sevilla o algo así, o sea, darme de alta en un... ¿Con qué? Con, con Efectivamente. Pots. Tiene dos puntos más al final de del de curso. ¿Estás viendo? Se ve grande. Avance Custom Field es la cosa típica con que lo haría... Con Tulce, con Tulce es una mierda. Mejor Avance Custom Field. No, no es una mierda, Tulce. Es que no es una mierda, lo que pasa es que han, ahí han programado 10.000 millones de personas, con lo cual el código es un poco frankenstein. Avance Custom Field, como todos sabemos aquí en inglés, Custom Fingers o campos personalizados y avanzado, ¿Por qué avanzado? Porque tú puedes dar... Tú este plugin lo das de alta en WordPress ¿Se ve bien o lo ponemos más grande? ¿Estoy bien, ¿no? Da de alta en Wordpress y puedes añadir campos en demanda, o sea, puedes añadir los campos que sea, tú lo das de alta aquí. no. O sea, tú de aquí o se sea, dan de, da de alta los campos y los tienes ahí puestos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo los muestras en, en la pantalla? O sea, tú puedes poner los campos y los creas. Pero después para mostrarlo en pantalla, que es la, la opción read que hemos visto antes, pues tienes que hacer esto, tienes que programar, tienes que llamar a un, a, aquí un H1, para poner el título, poner el subheading, no sé qué, tienes que saber programar eh, el frontend para pa mostrar los datos y para guardarlo eso pues hay unas funciones, que por eso pone aquí que es he hecho para desarrolladores y, y, se, y así se que hace. Y así es como se hace ahora mismo esta aplicación en Wordpress, todo el mundo lo hace, todos los programadores de Wordpress pues, hacen aplicaciones así con esto. Tiene integración con constructores también para mostrarlo. Tiene integración, pero, integración con constructores. ¿Cómo se hace la integración con constructores? Muy buena hecho, dos puntos más, ya, va, ya es el único que va, probando. ¿Te va a puesto. Para que esto se muestre así en eso, se usa un plugin de pago, eh, anexo igual, que se llama ACF Pro. Con esto puedes hacer campos repetitivos, que campos repetitivo significa, por ejemplo, si estás dando de alta nombre, apellido, hijo, y tienes seis hijos, pues puedes meter un hijo, después otro hijo, otro hijo, puedes meter seis veces el mismo, los mismos datos y por eso son campos repetitivos. Eh, y puedes hacer bloques y puedes hacer bloques y mostrar los datos que tienes guardados en la base de datos hecha con ACF, en, el, en la pantalla. Pero, ¿cómo se hace? Vamos a ver, aprendemos más. ¿Cómo se hace mostrar el bloque? Pues, tú tienes los campos y tienes que hacer esto. O sea, tienes que de, y después hacer una acción, o sea, que tienes que programar. Tienes que declararlo cuando es, es fácil. Ve aquí, aquí está un bloque de testimonio hecho con ACF. Está programado, esto es programación. Que no es muy difícil, pero... Y todos sabemos programar, como sabemos, pero hay que programar. No, no se puede hacer sin programar. O sea que concluimos aquí, en el minuto 5 del taller, porque quería establecer que no se puede hacer en WordPress sin programar una aplicación mmm, que muestre los datos, que, lo, que se puedan actualizar, que se puede hacer todo. Y entonces, vamos a, nosotros que somos súper listos, vamos a hacer una aplicación que no ha hecho nadie hasta ahora, sin formatear y haciendo no code. Yo no me he preparado ninguna aplicación para tres, así que le voy a pedir qué que aplicación hacemos. Hacemos la aplicación que digamos, que, que hacemos aquí. Tenemos una hora y media, o sea que nos sobra una hora de, para hacer aplicación. Esto es súper rápido. Una base de currículum. Una ¿No base de currículum. Venga. Y que vale. empresas puedan ir para contratar gente. Vale. ¿Alguna otra idea más interesante? Idea más interesante? Entradas. Entradas. ¿Entradas de qué? Entradas ver, de, un espectáculo. de un espectáculo. ¿Algo de factura, facturación de clientes? Facturación o... de clientes, Venga. ¿Y la adopción de animales? ¿No estabais haciendo un plugin ayer que no sé cuánto para adoptar? Para adoptar animales. Ah, mira, es lo mismo, como, como, como contratar? Contratar, pero adoptar. El mismo, el mismo. Y, y estar enfocado a la ONG, por ejemplo, que también está... Vale, estupendo. Eso, eso, eso te gusta. Bueno, vamos a votar así entre todos. Sí, ¿Qué hacemos? No, no. ¿Quién quiere hacer las entradas? Sí. Tienes que votar a tuyo mismo. <risa> Pero pues No he echado atrás. Es que tiene cuatro puntos más, ¿eh? Cuenta con cinco. ¿eh? Pues entrada, no vamos a ser porque además que tiene un voto. Eh, Hace currículum. Es un generador de presupuesto. Un generador de presupuesto, vale. ¿Qué? Gestión de stock. ¿Qué? Gestión de stock, vale vamos para allá, si no no empezamos. Entrada, ya hemos dicho que no. ¿Quién quiere hacer lo de los animales, las mascotas de animales pero pero y adoptar? Bueno, adopta. Yo voto por Uno, por dos, repre. tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, ocho. Eh, ¿Gestión de esto? Eh, ¿Cómo era? ¿Qué ha dicho? ¿Facturación? a mí es que era facturación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Genial, la sí, verdad. que va segundo. <risa> va ganando el PRT. Siete. Y siete. También pues va ganando facturación. ¿Va ganando? No, ¿Ocho y siete? No, era ocho y Bueno, era ocho. La que tú creas más interesante Claro, se tú tú tú poder tú. Poder claro. Poder la mejor para. A todos. mí me da igual, sí, sí. Que, que si lo, vamos, lo vamos entre todos, así. Claro, con más que cosa, saquemos más, ¿no? más, Da igual, la, la gracia de hacerlo sin tengo hasta el nombre ya y todo. <risa> Pues yo tengo un montón de protectoras para meterlas. ¿sí? Está ganando facturación, ¿eh? Así que yo, yo a mí me digo, yo... yo, a yo... La que tú ves, vale, no, podemos hacer las dos a la vez. Vamos a, Vamos a hacer las dos, ¿no? Vamos a hacer, las, hacer dos. las dos. Las dos. Vamos a hacer las dos en, la, en el mismo Wordpress las dos. Venga, Con claro. dos cojones. Fantástico. Perfecto. Vamos a facturar, ¿verdad? Vamos a facturar, verde. La, la, la, la facturación de las donaciones, ¿no? Venga, vamos a hacer una aplicación, eso no está hecho en ningún sitio, una aplicación y que permita adoptar perros y además facturar para venderle comida o lo que queramos hacer. Vale, ¿qué necesitamos? Un WordPress. ¿Cómo? ¿Dónde cogemos el WordPress? Podemos irnos a un a un hosting y comprar un WordPress, pero eso sería ya de pago, ya nosotros no, no nos gusta pagar, que somos de Cádiz, y entonces vamos a hacerlo localmente. ¿Qué haría un listo listometer localmente? Pues haría, hay un programa que se llama Local by Flywheel, que se instala y te crea un WordPress localmente, pero nosotros somos más listos que eso. Eh, hay otro programa que se llama, no me acuerdo, Cham, Cham que es Cham, que, que se usaba siempre, que puedes instalarlo y e instalar no sé qué, pero nosotros somos más flojos que, que eso y vamos a usar Docker. Porque te diréis, ¿qué es Docker? Bueno, algunos no hablado lo que es Docker, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es Docker? Docker son como contenedores. Son aplicaciones que se, que se, eh, se meten de, Se instalan dentro de una especie de máquina virtual, pero no es una máquina virtual. Y nada más que hay que levantarla y ya está instalada y configurada y todo. Y es con lo que funciona ahora todo internet. Todo internet, todo lo que veáis de Gmail, Google, todas esas cosas, en realidad son pequeños programitas puestos metidos en contenedores, Docker que se levantan y se apagan, se pueden borrar, se pueden versionar, se puede hacer un montón de cosas. Entonces, para nosotros, para nosotros que somos muy flojos o queremos hacer las cosas muy rápidas, porque tenemos hora y media para hacer dos aplicaciones, necesitamos una cosa rápida, no podemos ser flojo, Pues vamos a usar Docker que, que es más rápido que local y que todas eso cosas, porque local tiene que bajarte 400 megas de, de instalación, e instalarlo, mientras que se instala no se instala. Y nosotros para pausado que solo necesitamos, tenéis instalado Docker en el ordenador, que yo ya lo tengo instalado y tener un, un un archivito de texto que es este si se ve bien si no sé es que yo no veo ¿eh? si, si queréis que lo ponga más grande lo pongo más grande solo necesitamos este fíjate este, este pequeño archivo de texto que es lo que dice que estamos usando la versión 3 y que vamos a instalar dos servicios dentro de servicios tiene la base de datos que es lo que hace falta para wordpress y la web que es el servidor web la base de datos vamos a coger MariaDB, la última versión eh, va a estar guardada en la carpeta data que la carpeta data está, en, está enganchada a esta en realidad del sistema, con estos usuarios, contraseña y tal, y, la, y vamos a usar una imagen de WordPress, la última versión, que va a estar enchufada con la base de datos, que, que es el mismo nombre este que este, y va a estar la carpeta web, que está enlazada en esta carpeta digamos del sistema, con estos usuarios, contraseñas, no sé qué, y va a estar en el puerto 8080, que el puerto es como una puerta de que hay en las cosas. Y solo con esta configuración <coughs> que es súper pequeñita y que funciona en todo, en WordPress, y tal, en, en, en Mac, en Windows y en todo, pues nos vamos a, a la terminal y levantamos un WordPress poniendo solo aquí, lo tengo aquí puesto? Docker Compose App D. Menos D es para que eso se llama D, viene de daemon, de demonio, que significa que se quede residente en el sistema. Pues nada, le damos y pone don, don, ya está levantado. Este que más ha más fácil que el local by firewall, que está acostumbrado a ser local, nada más que hemos hecho eso y después nos vamos a, a la dirección que es esta y ya tenemos ahí el WordPress. Listo, ya tenemos un WordPress local que vamos a estar limpio. Está, para que, veáis que no, ni, ni lo ha arrancado siquiera, está súper limpio, súper limpio. Recalco... Sí. Recalco la magia que solo con un archivito de texto, guarro, de. Warro. Eso es Linux, ¿no? Eso es Linux, pero se puede hacer en Windows y esto es de igual en eh, múltiples formas. De 27 líneas, o sea, un, una configuración de 27 líneas que, que cada línea es nada. Hemos levantado un WordPress. Eso. ¿Es súper fácil? Yo cuando siempre digo, no, yo hago yo hago el desarrollo rollo local si lo hago con Docker, es que eso es muy difícil. Pues yo creo que el local es más difícil que esto. Venga, vamos a configurar Wordpress. Título del sitio. Eh, mascotas facturables. Ah, bueno. Nombre de usuario, que me pensé que soy yo. La contraseña esta, que la vamos a copiar, porque si no, después no nos acordamos. Copia. Correo electrónico, yo siempre le pongo de la empresa, porque, porque si me muero, ¿qué puedan hacer de otra persona? No, aquí no hay motores de búsqueda pues no hace falta y ya está, nos quedamos. Ya hemos eh, configurado WordPress, cedemos, ponemos el MPC que hemos entrado, la contraseña que le hemos puesto, vamos a que lo recuerde por si nos caemos, y equilicuad. Tenemos WordPress aquí, minuto 10 de taller, o sea, ya tenemos levantado un WordPress con un archivito de texto súper pequeñito, tenemos un ambicioso proyecto de hacer Mascotas y facturas y Wordpress configurado. Vamos a configurarlo ya. vamos a la, la, poner una descripción corta. Vamos a poner... Forrate facturando tu mascota. Sí. <risa> ya, no podemos, ya no podemos donar. Vamos a poner que estamos en... Esto es muy importante porque después, a final de, de marzo, cambia la hora y si tenéis puesto UTC 0 no cambia la hora. Y si ponemos Madrid, pues sí cambiará cambia automáticamente. Guardamos cambio. Estoy poniendo es cosas que hago yo siempre como al principio. Los enlaces permanentes ya, están bien, ya vienen bien. no, viene simple. Pues vamos a ponerle que tenga tal esto. Entonces, había que hacerlo. Y después, otra cosa muy interesante: cambiar la categoría, que se llama sin categoría. Y vamos a ponerle el nombre de la web que le hemos puesto: mascotas, ¿no? Facturales. Más. Mascotas. Ah, ha puesto mascotas, Bueno, ahora lo ponemos. Pues decirlo antes, si no, ¿cómo después? Es más largo que han tenido. guay, ¿no? Está bien que estés atento, ¿eh? muy bien, eso lo he hecho para estar atento. Y vamos a cambiar más costas, forturas. Esto de me mercantil, me ¿cómo hace un profesional trabaja. Bueno, bueno un si profesional bien, o lo que sea. Tampoco. Sí, porque yo no he visto a nadie nunca. ¿Sabes qué te digo? Y veo los lo fríos yo me voy a Venga, si ¿qué? Como alguien trabaja, me encantaría de toda la gente que bueno, ¿qué hacemos lo siguiente. Dos puntos más para que hacemos a continuación. Actualizar, por Dios. Dos puntos más para este señor, caballero. Hay que actualizar. Y vamos a hacer, vamos a hacer dos cosas. Actualizar aquí, met, que es un cosa de spam. Pero como aquí no vamos a dejar que. Que de idioma. Nos vamos a dejar que ponga comentarios a continuación vamos a borrarlo. O sea, lo actualizamos y lo borramos porque. Es que lo doy. también lo borramos porque. Y. y en apariencia, ¿qué tema? Que vienen tres temas, con uno no sobra, o sea que uno borra, lo, lo borra, al otro lo borramos. Entonces son cosas reales que yo hago, ¿eh? siempre cada vez que, ahora, así que Sonia, así que un profesional es borrar todo y dejar todo lo mínimo. Eres tan profesional como yo por ahora. <risa> <risa> <Soña> <risa> ¿Eh? Ya estamos ahí. Bueno, espérate, vamos a borrar también no, la entrada no, no, no, al eh, mundo. Eh, la entrada eh, al mundo que la que borramos. Bien. Y las páginas, la privacidad podemos tener, la página de ejemplo también la borramos aquí. ¿okay? Sí, vale, pues. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, podemos elegir un tema si queremos pero vamos a quedarnos con el tema por defecto este de los pajaritos mira que nos viene bien porque el tema como ah, no este ya no es de los pajaritos era el otro el otro de este no, no, la forma lo dejamos necesitamos lo primero cruz no créate créate que vamos a vamos a usar un Igual que, igual que se hace la forma tradicional de hacerlo, es hacerlo con Custom Field, que es un plugin que nos permite añadir campo, pues necesitamos un, un plugin que nos permita también añadir campo. Y vamos a usar Gravity Form, que Gravity Form es un plugin para hacer formulario, pero muy avanzado también. Entramos aquí si tuviéramos la clave lo sube, por aquí lo subimos. Yo lo tengo aquí, lo tengo aquí todo preparado, los plugins que vamos a usar. Y tenemos Gravity Form 2.69. Uh, supera la directiva, no se puede porque es más grande de la cuenta, ¿eh? esto es un fallo gorda. Ah, aquí, ¿no? aquí se acaba la clase. Aquí se acaba, no, no, no. No, tiene solución, Pato. Pues lo vamos a poner a mano directamente, o sea, vamos a coger... Estamos aquí en Música, Gravity, Gravity Fall, lo copiamos... No, Eso se puede entonces... Se... ¿no? ¿Qué? Que descomprime primero. No, después, le cumplimos después. Porque si estábamos, se podía descomprimir primero, o sea, pero pues si estuviéramos en un hosting en internet, subir un montón de archivitos es más costoso que subir uno solo y descomprimirlo. Y todos los hosting tienen para descomprimir. Entonces, lo que hace es irse a web content, Plugin, Pegar. No, no me deja porque no soy, esto es Linux. Y esto no es, no, no tengo permiso porque esta web, esta carpeta, esta carpeta, al estar el contenido en funcionamiento, pues solo pueden escribir aquí los administradores, pues, sí. pero, pero vamos a hacer un sudo, que significa soy administrador. Nautilus, que es el gestor de ventana de Linux. Y ya vamos a tener esto, que ahora sí eh, tenemos permiso administrador. Entonces, no, ahora nos tenemos que ir a un poco más largo. Eh, equipo Home... Home? home home, home sí, sí. mi usuario, música, gravity, copiamos el plugin todo, ¿no? ah, para hacerlo más paso a paso, lo pegamos ahí y ahora lo descomprimimos, extraer aquí y ahora esto lo podemos borrar, lo vamos a la papelera, confirmamos que está bien Mal. Tiene que, esta, esta carpeta tiene que estar fuera, no aquí. O sea que tenemos que así esta la eliminamos. Nos quedamos ya el gratis y ya lo tenemos ahí. Estupendo. Pero gratis es también de pago. Sí, sí de pago. Pero se puede usar gratis y se sí, como es ya ya lo tenemos ya lo tenemos puesto, pues ya está ahí, lo activamos y También, yo, también. Y te... ¿Y ellos tienen una página potencia.pro, potencia.pro, que... Potencia, pues sí, sí, que en nuestra página se puede descargar, en la pero página del POSCA... Por 5 euritos al mes, tiene mucho de pago, por lo menos para verlo y conocerlo, está guay. Y si lo... No es, trabajo con ello, ¿eh? Lo consigues... <risa> si lo consigues a través de potencia pro o de cualquier forma, como aquí, aquí no está activado, hay que poner registra tu copia, no sé qué, pero la, registra la copia para actualizaciones, y soporte, pero como ha dicho Nilo en la primera ponencia para usarlo no hace falta, se puede usar gratis porque es libre solo se paga el soporte de las actualizaciones con lo cual, le hemos activado nos ha creado aquí este, este este menú y te dice bienvenido a Gravity Form, introduce la licencia como no tenemos licencia, somos pobres, le damos a siguiente y dice eh, no tiene que haber licencia, entiendo que puedo usarlo y entiendo los riesgos que usarlo sin soporte y que si me casca, pues no, eso, pues muy bien. Esto ha cambiado a partir de la 2.7, por cierto. ¿eh? Mm, bueno, podemos poner... La Hay que poner un correo electrónico y eh, entonces ya puedo seguir para adelante. Pues nada, o sea que hemos dicho que no tenemos licencia, que al final, que lo queremos usar de todas forma, seleccionamos la moneda que va a ser el euro porque tenemos que facturar. Eh, modo 5 fritos activado, todo, todo podemos dejarlo como está. Instalación completada. Y creamos formulario, ya está, yo estamos aquí para crear el primer formulario. Tenemos que crear datos, vamos a crear datos de mascotas, ¿no? vamos a poner primero las mascotas. Mascota, descripción. Vamos a poner datos de las mascotas de las asociaciones. Asociaciones. Creamos el formulario. ya tenemos aquí la que tenemos que eh, meter los datos de las mascotas. Tenemos aquí este, estos campos que son campos estándar, que son líneas de texto, párrafo, un desplegable, un número, una casilla, cosas típicas. Campos más avanzados que no es que sean tampoco avanzados porque es nombre, pero tiene de avanzado que si ponemos nombre nos pone nombre y apellido directamente. Si ponemos fecha nos pone un desplegable así como de fecha que podemos aquí configurar qué tipo de, de selección de fecha que podemos poner. Si ponemos dirección, pues, pues nos pone un, un montón de campos. Por eso son complejos, ¿no? Porque te, te pone dirección, dirección, dos, ciudad, estado, no sé qué. ¿Repeaters y campos anidados, permite? Ah, no, pero nosotros vamos a meterlo después. Uh, eso vamos a... Con un plugin aparte, esto no te, tiene repeaters, pero con un plugin aparte lo vamos a hacer también, para que sea exactamente igual que con AFC. Aquí proponemos, ponemos bueno, eso, todos, estos campos, todos estos campos son como campos como compuestos, ¿no? Después, campos de entrada que se refiere a las entradas de WordPress, o sea, título, el cuerpo de una entrada, no sé qué, podríamos usarlo como campo. Y campos de precios, si queremos facturar y ganar pasta, pues tenemos, podemos poner campos de productos, y esto esto, esto, esto se integra con WooCommerce y tal. Con lo cual, vamos a borrar esto que estamos solo poniéndolo como ejemplo. Vamos a empezar a las mascotas. ¿Qué datos ponemos de las mascotas, Sonia? La asociación, en la que está la población y todos los datos de la asociación. Pues venga, asociación. La bueno, primero tenemos que poner de... qué mascota es, ¿no? Si es un perro, un gato, ¿no? nombre, claro. Nombre vamos a poner entonces una línea de texto. La añadimos ahí y le vamos a poner eh, tipo de mascota o... El nombre de la mascota, ¿no? ¿El nombre? No. Bueno, vale, sí, sí. Ah, el nombre se lo pone luego. Claro, y, y la raza y todo eso tendría que ser antes, me imagino. ¿no? Pero es mucho más divertido. Bueno, pues entonces el nombre. Venga, ya vamos a poner la descripción. Estamos haciendo entre de todo, ¿eh? Podemos hablar todo y... ¿Cómo se llama el bicho? Podríamos ponerle una máscara de entrada, que una máscara de entrada es... ¿Qué si que tenga que, tener, que cumplir algo, que por ejemplo que tenga que tener dos palabras o que tenga que tener una palabra, podemos si marcáramos aquí, nos deja mmm, seleccionar los caracteres máximos, se pone los caracteres máximos que puede tener, si es obligatorio o no, vamos a poner esto que sea obligatorio, ¿no? Sí. Se puede configurar, a mí me gusta ponerlo con letra, el obligatorio, porque hay siempre gente en eso, pero se puede configurar también aquí en los ajustes ahora lo veremos, se puede configurar que el obligatorio en vez de ser letra sea un asterisquito, que es un típico, poner una cosa, un asterisquito para que sea rellenable. Se puede obligar a que no sea duplicado, porque la mascota puede, tener nombre, puede haber más de un nombre, si ponemos sin duplicado, pues no te deja poner más de eso, más una vez. Se puede poner aquí cosas en CSS, se puede poner una etiqueta de campo que después se en algo, se puede hacer lógica condicional. que La lógica condicional, si la activamos, es que se muestre o no, se oculte o no, según pasa algo. Por ejemplo, si elegimos que es un perro, pues entonces se oculta las opciones que hayamos puesto para gato o ese tipo de cosas. Se puede hacer. Venga, seguimos añadiendo campos. Nombre de la mascota, uh, mm -hmm. raza, ¿no? Sí. Tamaño. Raza. De medida. Okay. para General. Raza, que la podemos. No, no, raza no. Primero ser, sería. ¿Cabaño? El tipo de animal, ¿no? Sí. El tipo, claro. El robo, el tío, el Pero tipo se llama o cómo es eso? No, sí. eh, no sé. eso es especie, ¿no? Especie. Especie. Especie. especie. Ahora no, hemos, no, hemos, no nos hemos equivocado, estamos diseñando y hemos puesto un campo más arriba, pues aquí se puede, en el, con este esto moverse puede mover, podemos la especie primero. Y podríamos ponerlo al lado también. Okay, poner uno al lado de otro. Que <coughs> esto no es muy recomendable porque la gente suele rellenar las cosas de arriba abajo. Pero bueno. Vamos a ponerlo debajo. Especie, raza. ¿Qué más? Provincia en la que está, ¿no? O Provincia? Un animal no. ¿Solo del animal? Sí, sí, lo que hacemos. La ponemos dirección. La dirección así completa. ¿Va a facturar perrete por kilo o por lo que Eso, ¿por qué no vamos a facturar? ¿Qué criterio de facturación, quizás? ¿Quién sería alguien? uno que esperar como si tiene alergia el animal o alguna condición médica. Una Alergia, vale. Vamos a poner un párrafo, eso es más grande. Vamos a poner aquí alergia. Eh, sí. Cuéntanos sí, sí, sí. tus... Sí. Sí. Sí. ¿Qué le pasa? Ya está, bueno, vamos a poner, ya está, podemos poner más cosas, pero de momento ya está bien, no pasa, ya un poco sabemos. Ya hemos diseñado el formulario, lo tenemos aquí, si nos fijamos, eh, hemos creado el formulario con los datos de la mascota y ya Gravity Form tiene aquí formulario para que no y entradas, que entradas son cuando, lo de, cuando demos de alta datos pues están aquí las entradas, que en realidad eso es igual que se usa en, en ACF, tú rellenas los datos y se ponen en las entradas Vamos a hacer que. Vamos a publicar esto en una página que se vea incrustado. Podremos. Ya tenemos aquí todos los datos. Tenemos aquí un botón de incrustado. Que lo podemos incrustar en una página o en una entrada de WordPress. Haremos, vamos a incrustar en una página, porque esto supone que es una página que vamos a crear el, eso. Eh, Como no tenemos página ninguna, no, si tuviéramos aquí página, pues nos saldría un listado de páginas, pero como ya, no tenemos nada. Tenemos que crear una nueva página. Vamos a crear una nueva página que se llame mascotas o da de alta tu mascota. Mascota. Crear. También aquí que hemos creado. Esto es la primera vez que entramos en WordPress. Tenemos aquí la mascota con todo lo que hemos puesto. Solo hemos puesto obligatorio el nombre de la mascota. Podemos poner más cosas obligatorias. Y hasta aquí ya está le damos a publicar, publicamos. Página publicada, vamos a la página, tiene, tiene, si tuviéramos un tema que no fuera tan blanco, pues tendría el aspecto del tema. Y vamos a darte una mascota. Venga, no me da mascota. ¿Cómo se, se va a llamar? Jorge. Sergio. Jorge. <risa> Jorge. ¿Qué especie, el bicho? Raposo. Gato. gato. Gato. Gato. Raza del gato. Raposo. Siames. <risa> Siamés. Dirección. Perdido. Calle perdida. Calle perdida. Aquí bueno, nos falta que rellenemos esto, ciudad, Chiclana, estado, España. Ojo que ya ven, ya han rellenado todos los países y todo esto sin duda. Alergia. Aquí. Al mariscos. Cuesta. ¿no? da Alto Mascota, gracias por contarnos. Con Nos vemos contigo muy pronto. Esto es el, el, la, lo que. La. El, la, el mensaje de, de gracias por haber dado data. Pues aquí tenemos una entrada, ve Tenemos entrada 1, con que tenemos a Jorge, que es el rato, no sé cuánto. Pero esto, esto es todo fronting. No, ahora, ahora tenemos que ver cómo mostramos eso en el, el fronting. Aquí estamos en el backing. Vamos a ajustar cosas aquí en el formulario, aquí en los ajustes del formulario podemos poner si las etiquetas estas que hemos puesto de cuéntanos las cosas de tu especie está arriba, abajo, o donde sea podemos activar esto que es guardar en continuidad si es un formulario muy largo que se pueda rellenar solo la mitad y después seguir más tarde que eso está muy bien se puede poner un límite de entrada, que solo se puedan meter, por ejemplo, si, si vamos a vender entradas para un concierto, pues podemos poner que solo podamos a vender 100, o solo vamos a vender las que sean. ¿Sí? Está muy bien para vender entradas para un concierto. Vamos a poner solo 10. Se puede programar que aparezca el, el formulario esté activo a una fecha y, y se quite en otra fecha, también puede vender entradas, porque a partir de tal cosa podemos vender tal. Y esto viene por defecto. ¿eh? Obligar al usuario a estar conectado para rellenar, o sea que el usuario tenga que darse de alta en la página para estar conectado. Y se puede activar, cosa muy interesante, un anti-spam anti que se llama Honeypot. ¿Alguien no sabe lo que es Honeypot? En varias personas. Honeypot es eh, tarro de miel en inglés, ¿no? Y es un sistema de seguridad que se pone en los formularios, que lo que consiste en poner un campo oculto y como lo robó, ven el código del formulario y rellenas todos los campos y le dan a enviar, el robot lo rellena todo automáticamente, el robot ve el campo oculto y lo rellena y, la, y lo guarda. Si eres un humano, como el campo está oculto, rellenas todos los campos y ese no lo rellena. Entonces, cuando llega al sistema, a WordPress o al sistema que sea, los campos que tengan el campo oculto relleno son de un robot, con lo cual eso lo descarta. Y los campos que vienen a ese campo vacío, no son de un robo con lo cual son buenos. Entonces, así te quita todos los robos. Si rellena el campo, pues eso se llama tarro de mil, porque un es una trampa. Entras ahí, rellena y entonces eres un robo si, si has rellenado ese campo. Es muy, es muy curioso. Se supone que tenga transiciones hermadas y que mercado heredado significa que, que eh, todos los marcajes que hemos puesto lo eres de un anterior formulario. Eso pues, no es menos interesante. Pues, son todos son todas las que se, se pueden poner. Se pueden poner. Confirmaciones, o sea que estas son las la confirmaciones que ha de ahí. Si, como hemos puesto antes, aquí no dice por defecto. Gracias por contactarnos. Eh, pues podemos poner: Gracias por registrar tu mascota. La intenta. Haremos vender a precio de oro. Esa es la confirmación que le damos. María, no me surgió una idea. Dime. ¿La mascota tiene protección de datos? Pues ¿La? sí, lo tendrán, sí. ¿Las que han dicho? ¿Tienen, sí. protección ¿Tienen, ¿tienen, protección ¿Tienen protección de datos? Yo entiendo que no, pero eh, será el dueño que tenga protección de datos, pero no lo sé. Eso que tener una abogada. Ahora, ahora lo mismo tiene protección. De protección? ¿Tenía? ¿Tenía? ¿Tenía? ¿Tenía? ¿Tenía? Otra confirmación que se puede poner es el, el correo que te llega diciéndote si esto, pues gracias por enviar el correo. No sé cuánto se puede hacer que le llegue un correo cuando alguien dé de alta un formulario o, o al administrador o a una persona en concreta o al ministerio del usuario. Aquí se pueden dar, añadir nuevas notificaciones. O sea, se puede, confirmaciones y notificaciones se pueden dar de alta a muchas. Y estas son. Estas son cosas de privacidad, evitar que se almacene las direcciones IP durante el formulario, retener las entradas interseccionalmente o borrar, pues si hay que borrarlas para el eh, RPD y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo ese tipo de, de cosas se puede hacer aquí en los ajustes. Ya tenemos nuestro formulario de la mascota, vamos a hablar rápidamente el de facturación, ¿no? A ver cómo se hace la facturación: facturación. Vende. Tu mascota rápido, por ejemplo. ¿Qué datos le ponemos en facturación? Precio de venta. Precio que puede haber aquí unos campos de precio. Bueno, producto que será la mascota. Claro. Pero tienes que poner los datos que debe llevar la factura, ¿no? Sí, bueno, ¿El vale. dato de la empresa o de la asociación? Nombre. Vale, pues no empezamos a el siguiente, el nuevo rollo para que sea una factura legal, ¿no? Sí, vale. Eh, nombre, mascota. Vamos a añadir el campo de. Vamos a poner nombre. Nombre empresa, vamos vale. a poner y esto en vez de ser nombre y apellido pues como es una empresa pues vamos a poner nombre empresa y en apellido vamos a poner el FIF vamos a poner la dirección que hemos puesto y el FIF ya está puesto vale y nombre mascota que vamos, a, vamos para abajo Aquí pone quality, se podrá cambiar a, a español este, no sé. No veo dónde cambiar a español, supongo que no, sé, que no se podrá o se podrá hacerlo traduciéndolo. En apariencia o no menos. En apariencia... No. no. no. Vamos, toda una traducción se podrá cambiar por un programa de traducción. Ahora después si ah, da tiempo. Cuadrito, no? ¿Qué más Les ponemos a la factura? A la precio? derecha. Ahora, ¿S -S Mariano a la derecha. Sí. A ah, sí. pero no. Claro, no se esto quitarlo, no ah. noto ah, no que es? yo quiero poner si ¿verdad? Sí, esto se puede quitar porque claro. no vamos a vender tres mascotas. Exacto. Vale, podemos así con precio. Pero el precio si aquí no se puede escribir, ¿sabes? Esto viene, tendría que está la WooCommerce para que esto fuera no, no, no, un... ¿Tú, no, ah, que está puesto aquí, vale, vale. Sí, pero, sí, de lo debería poner más grande tú, no nosotros. Eso es verdad, lo no veo. ¿100 euros cuánto cuánto ah, vendemos? No ¿A cuánto lo vendemos? ¿A 100 euros o a cuánto? Eh, yeah. Venga, 100 euros. ¿Más barato no sé? ¿Un gato de 100 euros? Ya, no ya no se pueden comprar ni vender animales. Mil euros, venga. ¿Qué más ponemos en la facturación? ¿Qué más podemos poner? Número de factura, ¿no? Número de factura, venga. Que tenemos una aplicación real que tenemos que vender, así que tengo que poner datos reales. Eh, y, y número de factura venga. fecha que vamos a poner fecha factura obligatorio y que lo he número número número que sea un número número número Factura. Guarda. Algo más, nada. Ya tenemos un campo facturación, campo mascota. Eh, ahora tendríamos que la, los datos que tenemos dados de alta, que vamos a, a mostrarlos por la pantalla, que la gracia. Es que tenemos ya ya hemos hecho el create. Ahora el read que necesitamos para hacer el read. Si usáramos ACF, pues tenemos que programar la vista para usarlo, pero ahora aquí con esto, con esta tecnología súper chupi, vamos a usar otro plugin, que en este caso es aquí, Gravity View. Copia. A la web, a Content, a Plugin, a pegar, a extraer, cortar, pegar, y esto lo borramos, y esto lo borramos. Y ahora nos vamos a Plugin. Aquí está Gravity View, lo activamos. y nos da aquí la bienvenida, bienvenido Z office aquí viene la documentación no nos hace falta porque nosotros somos muy listos lo sabemos usar sin documentación y ya está nos dice lo mismo que antes, tenemos que activar la licencia pero nosotros no lo vamos a hacer licencia porque somos así GabiTv tiene un montón de sub plugin B, para importar datos, para editar directamente, para hacer grafiquitos, acciones, calendario, exportar, matemáticas, revisiones, un montón, de, un montón de extensiones de cosas que se pueden hacer. ¿Sí? Vamos a crear una vista de nuestro formulario, nueva vista. Nombre de la vista, pues vamos a poner listado de mascotas. Y podríamos usar un formulario establecido que te lo pongan. Más pongo más costas arriba. Siempre pongo más costas. Es ¿eh? la segunda vez que lo pongo. Más costas. Perfecto. Más costas. venga. Espérate, no hemos cambiado. No hemos cambiado aquí. Es más... No, está bien, ¿no? Más cotas. A ver, que no lo había cambiado. Gravity View tiene. Tú puedes usar. ¿Cuál? La maltra. Una de ¿Cuál la URL? ¿El eh? qué? ¿Qué? Nada, nada. Sí, ¿Qué? Fuente de datos. ¿De dónde vamos a mostrar los datos? Puede ser un formulario ya preestablecido, que esto ya viene ya con, con una vista para hacer un listado de negocios. Datos de un negocio, perfiles de personas, perfiles de tal, seguimiento de incidencia, esto ya viene por estácido pero nosotros vamos a ser uno personalizado. Así que vamos a coger uno de, aquí, usar un formulario existente, el de mascota. Y ahora, ¿qué va a ser nuestra vista? Va a ser una tabla, una lista, una, un dato de tabla, un mapa o un disk, que diga nosotros diseñar nuestro propio tal. Pues vamos a hacer una lista, ¿no? Que es más, más facilita. Le damos a Lista. Y ya tenemos la lista de mascotas. Podemos añadir, tiene por defecto una barra de búsqueda donde podemos buscar eh, los datos de la mascota y tal. Horizontal, en vertical, eh, buscar el campo, o sea, podemos hacer esta, digamos, estas opciones. La, la barra de búsqueda la podemos estar. dejar. Mostrar información sobre el paginado. Pues vale, sí, lo podemos dejar. Página de enlace. O sea, poner el enlace en cada página. Lo podemos dejar. Y ahora tenemos que elegir qué campos van a aparecer en el listado. Podemos poner que el título del listado, por ejemplo, vamos a añadir que sea, porque podemos estar, estamos creando una vista de unos datos que están en la base de datos, que son estos campos. Entonces podemos elegir mostrarlos todos o no. Vamos a hacer que el título del listado sea el nombre de la mascota, por ejemplo, que es lo que identifica a la mascota. El subencabezado, o sea, digamos como el campo secundario, pues podemos poner la especie, por ejemplo y en otros campos podemos poner los demás, la raza, la dirección, que ya añadimos todo, las alergias, y estos son si la entrada está aprobada o no, que aquí se puede hacer que, que la entrada, hasta que no esté aprobada, no se muestre, que no lo podemos usar, eh, que esté un enlace a otro campo, a otros formularios, que aparezca quién lo ha creado, que aparezca la fecha en que fue creado, que aparezca. Estos son ya metadatos. La, la fecha en que fue actualizado. Que aparezca. Esto es, es interesante. Un enlace a la entrada única para poder editarlo. Esto lo vamos a añadir. Un enlace a, a, poder, a poder editarlo. Grabatar, la IP del usuario. Una entrada. Si, un suscribir si nos queremos suscribir. Y aquí un montón de, de cosas que no. No vienen ahora a, a cuento porque no no, no lo vamos a usar. Un link a editar la entrada, que también lo podemos poner. Un link a borrar la entrada. Bueno, un link que nos permita duplicar la entrada y poner notas. Eso podríamos añadir. Una. Podemos dejarlo así, solo pa, pa, un link para editar y otro link para pa editar. para No, pero ¿Lo añadir? los añadimos, sí, sí, vamos a, vamos a hacerlo eso. Venga. Aquí, ¿no? Sí. Un campo de imagen, sí, sí, venga. Pero no sé si sí, sí, sí, esa es la gracia, esa es la gracia de las aplicaciones. Podemos ir diciendo hemos guardado la entrada, aquí vemos, Mira, ya, ya hemos guardado la vista tal como la tenemos, podemos aquí ver cómo quedaría, Haremos, como no hay, te diciendo que, para mostrar entradas que no estén aprobadas, deberíamos darle aquí y marcar esto para poder mostrarlas. Pues si no, no por defecto, solo muestra las entradas que estén aprobadas, pero como tenemos esto marcado, pues no nos muestra ninguna. Pues venga, vamos a hacerle caso. Ya que lo hayamos leído y que eso, y que eso es... Eh, bueno, entonces, si Vamos aquí al, al final y dice ajuste de la vista, mostrar solo las entradas aprobadas, lo desmarcamos. Lo guardamos, vemos la vista y ya nos da, aparece Jorge ¿eh? con su, su datito, que sea un plan fichita. Este, este aparece el campo Jorge, que es el nombre, el campo de datos, los datos aquí, porque lo hemos, hemos diseñado un tipo lista, pero podríamos hacer un tipo de tabla. Ahora lo cambiamos para que veamos cómo cambia el listado. Pero queremos añadir una imagen. ¿El diseño del formato que lo coge del, del formulario? ¿eh? Porque ahora no, ya no, no, blanco. lo hemos creado aquí. Bueno, sí, sí, el diseño de formulario, sí, sí, lo es el formulario, sí, sí, sí, sí. Ahora podemos probar eso, cambiamos el tema y vemos cómo cambia eso. Pero venga, vamos a ir al formulario, a mascotas, le añadimos una imagen que no sé si está... No hay campo de imagen, ¿no? Pues eso, es, podemos subir así, como no hay campo imagen, vamos a ponerlo antes de la dirección y voy a poner aquí foto del bicho. Nos deja subir hasta todo eso, lo guardamos. Nos vamos a la vista. Todas las vistas, editamos la vista y aquí en imagen añadimos que foto del bicho en la en ese campo, lo guardamos, vamos a hacer que haya una foto, ¿no? vamos a ir a la entrada, una entrada de facturación, porque estamos mostrando facturación, entrada de mascota, editamos y aquí vamos a subir una foto, vamos a buscar primero una foto de un gato, ¿no? foto de gatos, gato A, un CME que… el, no. el, el abajo el, el segundo, segundo ¿Este? este. ah, es. uh -huh. Tenemos claro lo que es un gato Ciamese, impresionante, guarda imagen, llama web, web P. estamos haciendo la carpeta música y vamos a uh ver. -huh. Y seleccionamos música web actualizada entra actualizada nos vamos a la vista <coughs> vemos la vista ¡Ja! wow. oh. estamos hablando de que esto sale sin blanco que si está la imagen de otra cosa pues venga vamos a cambiar el tema vamos a Apariencia, tema, añadir nuevo tema. Vamos a usar este que estábamos hablando antes de los 22 que es el de los pajaritos. Instalando, instalado, activado. Y ahora ve cómo se ve el listado. Bueno, también bastante blanquito, pero ha cambiado un poco la. Ha cambiado un poco la. No, la la imagen diferente impresionante y si le cambias el al formulario cambia el, el, el color el, o lo que sea al formulario no al, al tema el color pero cómo cambia no sé si tiene edición en el formulario de Colombia se puede realidad. se puede poner css o sea, el formulario que para cambiar cambiar los colores no no, no hay, se, se puede se, se, se puede este, se puede coger CSS y cambiarlo por CSS, pero no claro. se puede cambiar. Aquí no tiene para cambiar los colores. Así, tenemos. Bueno, estamos con la vista listado de mascotas. Tenemos esta vista que podríamos poner. Bueno, podemos cambiar la vista y que sea una tabla, por ejemplo, pero bueno, como solo tenemos un, una, un dato. Aquí si le damos, cada campito tiene su aquí su barrito, iconito de settings, que podemos hacer que se muestre la etiqueta, hacer visibles a los usuarios conectados, podemos poner varias cosas aquí. ¿no? Después, como hemos visto, tiene un enlace a una entrada simple o un enlace a, a editar la entrada y la vista que se mostrará cuando vayamos a la entrada simple o, a, o cuando vayamos a editar la entrada se puede eh, configurar aquí arriba ¿ves? Tiene, o sea, cuando te entras a una vista tiene tres, tres tipos de la una la vista, el layout de múltiples entradas, que es este si tuviéramos más de un gato que lo podemos dar de alta o más de un bicho, aparecería así ¿Cómo es la, cómo es, qué campos se muestran en la entrada única porque podríamos poner en el listado que solo aparezca el nombre y no aparezcan toda toda la y no sé qué. Y aquí sí, en la entrada única podríamos poner... Venga, podemos poner lo mismo, que el nombre de la mascota sea el título y que en su descabezado nada y en todos los campos, por el resto de campos. Especie, raza, la foto y la dirección y las alergias. Y que la foto la arrastramos y este es el primero vale, y actualizamos. Esto sería como cuando vemos un, una entrada única, sería así. Y en editar entrada, ¿qué se puede hacer? Podemos hacer que, que algún contenido no se pueda cambiar. Por ejemplo, el nombre de la mascota, podemos no añadirlo aquí, solo añadir la especie, la raza, la foto y la dirección de la alergia. Y el nombre no lo añadimos, con lo cual no, no se puede cambiar el nombre. Y así podemos diseñar en cada entrada que en cada la vista múltiple, única y de edición, que sea que poner lo que queramos. Tiene, tiene los tres tipos de vista a la vez. ¿Qué um, Otra cosa. Pues, ah, más ajustes que se pueden poner. Ajustes de entradas múltiples. ¿Cuánto tenemos que aparecer por entrada? Pues aquí pone 25, podemos poner 10, 15, lo que queramos. La entrada única. Si tiene poner poner un título, un volver atrás o ocultar los campos vacíos, por ejemplo, está marcado que se ocultan los campos vacíos, pues podríamos que no, que se, se mostraran. Editar entrada, pues. Editar entrada. Borrar entrada. ¿Permitir a los usuarios borrar? Pues, vamos a poner, deja que, que borren los usuarios. Y aquí filtros. Se pueden poner que esté ordenado ascendentemente, ascendentemente, por una fecha, por no sé qué permiso, que, se, que, esté, que esté disponible la, en la red happy para que conecte con otras aplicaciones. Esos son los ajustes básicos que se pueden tener. Le damos a actualizar y ya está, tenemos aquí nuestra vista. Si le damos a la vista de detalle que ve el campo único, pues aparece el campo único, aparece aquí Jorge Guapísimo, Guapísimo uh -huh. con su nombre perdida, chiclana, no sé qué, al marisco. Eh, no pone, por ejemplo aquí el maristo pero no pone el nombre del campo pues podríamos configurarlo podemos configurar que en la entrada única en las alergias en el display ponga alergia si me deja escribir no no serán etiqueta, etiquetas alergias A alergias, no llega acento? Actualizamos y aquí que solo poner marisco. Poner ahora alergias, estupendo. Vamos a hacer más chulo y vamos a poner. Se pueden poner campos también. ¿Ves? Se, se podría poner, vamos a poner por ejemplo alergias de y el nombre del tío, el nombre del gato, alergias de nombre de la mascota, que este es un campo dinámico. Vamos a guardar, actualizar. Le damos aquí. ¿eh? A la hija de Jorge. Esto es una, una pasada. Y se puede borrar, se puede actualizar, se puede todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa aquí ahora mismo, por ejemplo? Vamos a volver atrás. Bueno, hemos visto editar entrada. Editar entrada pues entrada. Eh, pues aquí puedo borrar la web, poner el nombre, el, que no sea un gato, que sea así a mes. Y aquí no hemos puesto que no... borrar, delete, de tal y cual. Que una cosa in, interesante que pasa aquí, hemos puesto que el usuario pueda borrar. Pueda borrar sus datos, pero ahora mismo si entramos con cualquier, como hemos el usuario de borrar, cualquier persona que entre en este listado puede darle a editar entrada y puede borrar la entrada. Pero a lo mejor nos interesa si estamos dando de alta, por ejemplo, para comprar una entrada o estamos dando de alta otra cosa que solo pueda borrar el usuario que ha creado el formulario, claro. que no todos los demás lo puedan borrar. Pues, ¿Cómo se hace eso? Necesitamos un plugin aparte. que se llama Gravity, eh, Avance Filter, Filtros Avanzados. Gravity View, Avance Filter. Vamos a copiarlo otra vez. Yo no sé si estoy en... Yo creo que es aquí, ¿no? Filtros Avanzados. Copiar. Eh, música. Web, Content, plugin. Entonces este, es que no me acuerdo cuál era, cuál, cuál es el que el que deja, cuál era, cuál era, cuál este. Este sí, este era, cuál era, cuál era, Pegar, mostrar papelera, avance, filter vale. Plugin, avance, vistamos a ver lo que pasa. Si, si entramos, estamos viendo aquí en Gravity View, vistas, editar y filtro. Vemos que aquí solo podemos hacer estas cosas, ordenar por campo, por dirección, no sé cuánto. Cuando activemos el plugin, esto va a cambiar y me va, va a permitir añadir más cosas. Vamos a hacerlo. Activamos. Lo no, hizo mismo, no tiene licencia, pero lo podemos seguir usando. Gravity View, todas las vistas. Listado de mascotas. Filtro. ¿Ves? Ahora aquí hay más cosas. Añadí, que es esto que añadí, condición, añadí yo esto, cosas. podemos añadir la condición de que el campo mascota, o sea, podemos el filtro que se nos ocurra, pero aquí ahora queremos que solo el usuario que ha creado pueda borrar. Entonces, si create by, por un rol puede ser que solo los administradores puedan borrar, o create by, el, si el usuario es el que ha creado, el que está logado, o, o yo, o quien sea, solo lo pueda actualizar, borrar, y si no, no. O solo lo pueda ver. Pues si, si es, por ejemplo, alguna, los datos de una persona, que solo lo pueda ver una persona. Si, como soy yo, si esto ya lo hemos dado de alta, vamos aquí a cancelar. Aquí estamos viendo estos datos porque soy yo. Vamos, si nos conectamos a la aplicación, a este mismo URL vamos a hacer una ventana privada que no estoy logado y si lo hemos hecho bien, no tenemos que ver listado. ¿Eh? No hay entrada que coincida con su solicitó, porque solo lo puede ver la persona que la ha creado. Increíble. Increíble ¿eh? Y si vamos a bueno, eso ya funcionaba de antes, no, lo del plugin no ha hecho nada. Venga, Si quitamos, vamos a quitar eso para que vea que, que si no, si, si quitamos la condición y guardamos y nos vamos a la entrada, ahora sí aparece, ¿eh? chan, chan, sí. impresionante, impresionante. Ya, eh, vamos a hacer ahora, eh, nos quedan 20 minutos y tenemos que hacer dos cosas rápidas, primero hemos dicho que vamos a hacer una aplicación que lista mascotas y factura. pues vamos a hacer que mezcla en, el, en la vista los datos de la factura con los datos de la mascota para que sea la mascota facturable y sea vendible. ¿Qué necesitamos? Venga, un punto más para que para que diga qué necesitamos. Para poder mezclar campos de dos formularios. Dos puntos menos, a ver que, no, si no lo sabéis, dos puntos menos. Un plugin. Necesitamos otro plugin para poder hacer esa funcionalidad que no, que no la tenemos, que es mezclar datos de dos formularios en una vista. Necesitamos otro plugin que nos lo permita. Y en este caso, otro plugin de Gravity que se llama MultiPerforms. Multi Forms que lo permite eso, mezcla varios... Varios... Campo de varios formularios en el mismo formulario, extraemos aquí, cortar, pegar, mover a la papelera. Ya lo tenemos ahí, plugin, activar. Ya lo tenemos activado. Nos vamos otra vez a Gravity View, editamos. Y aquí nos deja uh, ha cambiado este, nos ha puesto este botón, que es añadir una condición de, un, de unión. ¿no? Y entonces, ¿qué queremos? Queremos que en este vista de mascota aparezca también. Bueno, podemos, según el, el, por el campo nombre de mascota, seleccionamos el campo facturación. Que va a ser que nos deje seleccionar vamos a poner nombre de mascota, o sea, que sí que el, cuando haya un Jorge en factura, facturación y un Jorge en mascota, nos una y nos y no una los datos de uno y otro. Guardamos y ya hemos hecho el join, el join de el formulario de mascota con el formulario de facturación. Y si nos vamos ahora aquí, podríamos añadir, en bueno, vez de añadir campo de mascota o campo de facturación. Entonces, podemos poner aquí el nombre de la empresa, la dirección no la vamos a poner otra vez, porque ya lo tenemos de, del otro campo. El precio, podemos poner el precio. Okay. La fecha de la factura, el número de la factura, la moneda no, si está completa, bueno, el estado si está pagada, la fecha del pago, el método de pago, un montón de cosas. Y ahora tenemos aquí una vista, vamos a guardar. que no nos va a salir porque no tenemos datos de facturación pero no podemos dar de alta. No, como hemos puesto que los datos a, los datos los datos que estén vacíos no aparezcan no aparecen pero mmm, de, si tuviéramos vamos a hacer que vamos a dar de alta una factura no vamos a poner el nombre de la empresa que ponemos Potencia Pro Potencia pro. Sí, vamos a poner el sitio de mi empresa que ya lo tengo aquí guardado. Se pone solo. Vamos a poner la dirección de la empresa. Autorrellenable, impresionante. ¿eh? Fecha de hoy. Estamos a. 2 de marzo. No, hoy 4 de marzo. Y número de factura 001. El primer gato que vendemos. Gracias por cuando está con nosotros. Si sí, vamos aquí, ya tenemos una mascota, no, una factura. Lo que no hemos puesto que se llame, que se llame, la, la mascota se llame Jorge, ¿no? si no, no se va a con, conectar. Nombre de mascota, producto, nombre de mascota, algo hecho mal. En el formulario... En la factura tendría que haber un campo en el nombre de la mascota. Ah, que, claro, que el nombre, hemos puesto el nombre sí. mascota al precio, pero esto, esto debería ser sí. precio. Y deberíamos añadir un campo que sea... hemos puesto dos veces. Que sea... Ahorrate. Sí. Oh, este que sea nombre mascota lo guardamos diciendo rápido porque ya nos quedan 15 minutos vamos a la entrada facturación vamos a editar nombre de la mascota vamos a ponerle jorge Actualizamos. Ya tenemos una factura, un nombre de factura, una vista. Vamos a ver la vista. Y todavía no nos aparece por algo nos queda por así, seguramente. que cambió, hemos cambiado el nombre del campo. No, parte no está probado el. Claro. La entrada no está aprobada y en ese formulario, en esa vista nos puesto que serían los que no se han aprobado. Sí, la vista de antes. Lo que pasa es que estaba, estaba por el nombre de precios, no nombre de mascota. Ahora tenemos de el formulario mascota, el, nombre, el campo nombre de mascota tiene que enlazarlo con el formulario de facturación nombre de mascota. Cuando ponía precio. Si está puesto. ¿qué? Que lo demostrar, el mismo, la, la vista, estamos añadiendo cosas a la vista que ya teníamos, con lo cual no.. eso no es. damos aquí. Le damos a cancelar no sé porque no nos está dando, no nos está enlazando bien, pero debería, de esto debería estar enlaza, enlazadísimo. La facturación de ¿no? mascota es la misma. Bueno, vamos a añadirlo por el campo ID. ID de la entrada, y de la entrada, que la 2 es la 1. Sí, no, no, importa, no importa que no esté la entrada única metida. Aquí debería de salir. Aquí la entrada única también podríamos meterlo, pero no, no hace falta. Aquí podemos poner también lo mismo. Nombre de la empresa, bueno. Decirlo en alto, que ¿eh? si no, no me entero. diciendo a ver si se entera de la cosa. Algo me estoy perdiendo porque debería aparecer aquí. Link, vista de detalle de esta entrada. Está bien, está todo perfecto. ¿Pero los campos en los dos formularios están escritos exactamente igual? ¿no? Sí, porque estos son. Lo, lo he añadido desde aquí, ¿sabes? Yo añadí el, el campo. Factor... De dicha ahí no está, ¿no? Sí, el nombre. ¿Es que, pues, ¿Dónde? Bueno, está aquí al principio. El nombre de la mascota. Nombre de mascota. ¿Y en la factura también se llama nombre de mascota? Sí, la hemos engarzado aquí, bueno, aquí antes, ahora hemos cambiado, pero antes hemos puesto nombre de mascota de mascota con nombre de mascota de facturación. O sea, si es el mismo nombre... No, nombre mascota en una y nombre de mascota en otra... Sí, es diferente el nombre. Son distintos los nombres. No, pues... No, pues... Que al Enlazado en el contenido sí sí, igual. Aquí estamos diciendo que el nombre de mascota, con nombre, de igual que sea otro nombre distinto, pero está diciendo que el, lo, el contenido de esto tiene que ser el mismo que este. Y, y debería de... no es exactamente igual? ¿Espacio? ¿Un carácter? No sé, algo... Vamos no, así debería de funcionar. Esto, esto funciona así, si enlaza una cosa con otra, debería de funcionar. A ver si es lo de la oculta campus campo vacío. ¿Eh? Ah, vale. Ahora sí, potencia pro y tal y cual. No sé, ya hemos hecho lo mismo que antes, no sé lo que hemos hecho distinto, pero ahora algo hemos hecho distinto. Sí. ¿Hay un error crítico? Un error crítico. ¿no? Vamos a darle para atrás y empezar de principio. Actualizar todas las vistas. Ver. A ha ver, no sé, para el crítico, pero lo muestra. ¿no? No sé. Como ya estamos terminando, ya eso. Bueno, pues así un poco se hace, se, se le hace todo. ¿Qué vamos, a, ¿Qué vamos a ver ya el último? Que quedan 10 minutos. Y una cosa súper importante: la, la... campo repetitivo. O sea, que podríamos poner que, por ejemplo, si la, tuviera más de un dueño que facturación o eso. ¿Cómo se hace eso? Tú ya has aprobado, tú tienes sobresaliente en este, en este taller. Un plugin que se llama... Gravity Forms. Gravity Forms. <risa> Nested Forms. Nested de anidado Vamos al abuelo, instalamos plugin. O sea, como ve, con toda esta tecnología Gravity Forms tiene Gravity Form, Gravity View, Gravity Flow, que es para hacer como workflows, o sea, como... Mm, cosas enlazadas entre las o sea, acciones entre una cosa y otra y sí, se puede hacer aplicaciones con esto mm, de forma brutal y lo, en realidad lo que estamos lo que lo que estamos creando son post postales porque todo lo que todas las vistas son post postales las entradas son post postales los formularios son post postales todos son todos son postales y qué hace este que no va a, a las vistas. Eso es lo que hemos visto al principio. El ACF tú puedes, tú puedes hacer esto. tú puedes hacer esto, crear los datos y, y tener entradas, pero no puedes verlas Sin programar. Te necesitas en, programar la vista. O sea, lo que hace todo lo que hemos visto en Gravity View, la vista editar, la vista, tres tipos de vista, editar, borrar, no sé qué, todo eso, tienes que programarlo a mano. Y es como se hace ahora mismo, eso es, lo, es lo que hacen los programadores de WordPress los programadores de.. no te sale automáticamente la vista? No. Otro en las ¿En es? Elementor es posible, pero, pero la pregunta es: ¿en, en Gutenberg no. En Gutenberg no, no. No, tampoco no, es súper difícil. Por eso ten, tienes que de, hacer un bloque con Avances custom Pro. Tienes que hacer un bloque, declarar bloque y decir con, dónde van a estar pintados. Si va a estar pintado con esta forma de tabla, de, pero hay, eso hay que programarlo. ¿Qué vamos a poner de datos anidados? Eh, los dueños de la mascota, por ejemplo, dueña. Asociaciones. Asociaciones, venga. Asociaciones, asocia, pero la cosa es que sea más de uno. Puede, tiene que haber más de una asociación para, para crear campo. Claro que esto es una aplicación para que muchas asociaciones tengan vale. activas los perros que están en la adopción. Bueno, ¿no? Estupendo. Mm -hmm. Pues creamos un formulario de asociaciones. Sí. O los perros mismos que tengan un campo de asociación. Vale. Nombre, asociación, asociación. ¿Y qué más podemos dar a la asociación? Vamos a poner solo nombre que tenemos, bueno, en el CIF. Ya está, porque si no, que, que tenemos siete minutos, tiene que dar poco tiempo. El número, que va a ser el CIF. Lo guardamos. Y ya tenemos tres formularios, mascota no sé qué asociaciones. ¿Cómo hacemos para que los campos sean repetitivos y tal? Gracias a que mostrar este problema. entonces entramos al formulario de mascotas, que queremos que asociación sea un, un campo dentro de las mascotas. Y aquí, en eh, los campos que podemos uh, añadir, deberíamos ver. Tenemos, tenemos que tener un campo nuevo que no me acuerdo dónde, dónde está, pero lo vamos a encontrar rápidamente. Que sean este, tenemos que Captcha, selector, campo de entrada, no, campo de precio, no. Tiene que estar en algún sitio. Campo personal, selector. Creo que sí. Plugin. Arriba. Ah, no, no, está todo. Muy bien. Dos puntos para este señor más. Segundo aprobado. Formulario. Mascota, campo avanzado, y sí que se ensalé, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Yo creo que está abajo en Gravity View. Gravity View? No. No. Tiene que haber un campo que sea Nested. ¿Que se llama qué? Nested. Que nos o sea, deje... Dentro del campo, una opción. Se puede buscar. Dentro del campo, que quieres? Ah, mira, arriba hay un buscador aquí no, no sale debería salir aquí a ver si lo han activado bien el campo, no habrá una para vale, el net está activado editar no, debería estar aquí Ya está ahí, no sé. Hay que hacer algo, a ver si me estoy acordando de algo. ¿Qué pasa en estos casos? No, no a lo mejor ya estoy muy cansado y no me acuerdo. Vamos a ver la, la más vista de la voz del plugin, a ver cómo se usa, a ver qué hacer. Y aquí, no sé qué. Gravity forum simple, no sé qué. ¿Qué hacer? Campo repetitivo, simplemente documentación. ¿Cómo es esta funcionalidad? Paso 1. Crear un formulario. Añadir un nested field a tu parent form. Ah, un nested form. Tiene que ser un formulario nested un form. ¿Un formulario no, un nested form field. Ah, un nested field. Paso 3. Selecciona el campo que sea. Debería aparecer. Solo es hay que crear. Cada formulario, un parent form y un child form. Una, el child form será el nested del parent form. Muy bien. Añadir un nested for free, ¿verdad? ¿Eh? ¿Nested for free? O sea, que no hay que hacer nada, yo, te, yo creo que decía, esto había vamos a actualizar. Esto al editar, debería aparecer aquí un nested for free. No aparece por algo, a lo mejor que hay que actualizarlo, no sé. Bueno, cuéntanoslo, por lo menos. No sé, no, lo voy a enseñar en otra, voy a enseñar en una una aplicación que tengo hecho que esta es les voy a enseñar para que una vez eso que funciona esta aplicación la hice con toda esta tecnología que es para que eh, los economistas de Sevilla en Cádiz también está, en, en Cádiz y en Sevilla los economistas se registren y pongan aquí su currículum y los jueces cuando tengan un juicio se conectan a esta página y revisan qué economista tiene el, el tiene el conocimiento que ellos necesitan, por ejemplo, evasión fiscal en Andorra, pues se conectan aquí y pueden buscar uh, al economista que les convenga. Este formulario, aquí están todos los formularios que plan de economistas de España, porque son economistas de Sevilla, o economistas de todo el resto de España, o economistas de lo que sea, y después están los ejercicios en los que, que el economista ha, ha ejercido, las formaciones que tiene, que pues, también es un, campo, es un formulario repetitivo, los nombramientos que tiene, todo ese tipo de cosas. Pues si vamos al formulario principal, que es el de economista, pues tiene la calificación no sé qué, no sé cuánto, y tiene aquí los ejercicios. ¿Ve? que Aquí sí aparecerán los campos avanzados, ¿ves? nested form, que es lo que debería haber aparecido en otro. Si añadimos un nested form aquí, cuando vas a Añade Nesterford y te dice qué formulario es el que quiere meter aquí. Por de formaciones, y qué, camp qué campo de formaciones, pues el ejercicio, uh, la entidad y no sé qué. Pues mete aquí, da aquí los datos. Y cuando le das a añadir un ejercicio, no te, si, si esto que hemos borrado, ¿Ah? no bueno, es la previsualización. Si damos a añadir un ejercicio, añadir un nombramiento o añadir formación, que son campos anidados, le damos a añadir ejercicio y te aparece los, los campos del formulario que, que quieres que rellene. Le das a guardar y guardas tantos ejercicios como quieras. Y si, vemos, y si vamos a una entrada, vamos a salir sin guardar. Pues esta aplicación está funcionando irreal. ¿eh? Esto lo estás viendo los jueces ahora mismo. Si nos cargamos algo, no estamos cargando. Esto tiene 34 entradas. En tanto, economistas de España, vamos a ver lo de Sevilla, que estará más, más, más actualizado. Si vemos lo que tiene Francisco Corredera, pues tiene un montón de ejercicios. Tiene, tiene cuatro, ejercicios, o sea, cuatro nombramientos, un ejercicio y cuatro formaciones. Y si vamos a su vista... Hada, no, no, no. ya terminado si sí vamos a la vista Entonces, tiene, tiene, hay una vistas la vista de, de jueces son la vista que ven los jueces y hay la vista de los mismos uh, los mismos economistas que pueden consultar sus datos y otras vistas que son para consultar sus datos y otras vistas que hay de tipo, tipo de vistas si sí vamos aquí a una lista que tiene tiene como el listado de toda la gente si le damos a editar el hombre puede editar su dato y puedes añadir un ejercicio nuevo, estos son los campos anidados. de Añadir otro nombramiento nuevo. Y puedes eliminarlo y puedes editar solo un. Puedes editar solo un nombramiento también. Todo eso. O sea, son mucho más, o sea, complicación solo la das la opción pro, esto es una cosa ya muy pro, porque puedes editar un, sus campos anidados que son nombramientos, o, por ejemplo, ahora estoy haciendo un, una tienda que va a vender un libro de familia, pues puedes meter mmm, tantos hijos como quieras, entonces será un campo anidado y de, de ese tipo de cosas. Tengo una pregunta. Venga. Y todo esto, cuando tú estás programando tu WordPress, ¿cómo lo sacas? ¿Con últimas entradas? El... No, lo saco con la vista, en la, en la vista El mantenimiento Sí, sí, sí en la, Lo saco con la vista, en la vista de las entradas que hay dadas de alta aquí. Sí, cuando, cuando tú estás programando ¿no? Y ahora tú quieres que alguien entre ¿Eso cómo lo llamas? ¿Con últimas entradas o, o con no, una con, página que está esto? No, se ve Las entradas están dadas de alta Las entradas del formulario Están dadas de alta aquí, en entradas ¿Eh? ah. Dentro de Gravity Forms, entradas Estas son todas las entradas dadas de alta y si quiere pero esto se ven en el, estas entradas se están viendo en el backend, digamos, ¿no? Aquí. Si quieres que las vean en el frontend, sí. necesitas Gravity View. O sea, hace una vista aquí, diseña aquí una vista. Dentro de las vistas, diseña una vista que tire del formulario y entonces se muestra. O sea, te necesitas crear una vista con Gravity View para poder recuperarla si no se pueden recuperar no son entradas ni no son ni entrada ni en página ni en, ni en entrada ni en página se crea nada esto solo se crea dentro de los plugins de gravity view y eso pero se crea como un un post y claro esto es un custom post sí pero te lo crea de, de propio de gravity Form. Bueno. En, dentro de entrada eh, ve el, en esa entrada estos son estos son custos post -tide. Sí. y si entras en la documentación, si, si hay algo que quieras hacer que no se pueda hacer con los plugins, dentro de la documentación te dice cuál es el nombre y tú puedes entrar y programarlo como en ACF exactamente igual, porque estos son custos custom post y vale. custo entradas de Gravity Form. Sí. Y esto es, un, es una vista, es un custom post-type, vista de gravity kit. Son custom post- y custom post -tai. Pues Esto es maravilloso. Son hora en el...